Disney se encuentra en un momento de mercado interesante en términos de medio y largo plazo. Ahora, lo que sucede en el muy corto plazo tras publicar resultados es casi lo de menos. O bueno, es casi lo de menos siempre y cuando respete el importante soporte que tiene en la zona de los 115 dólares, que son los mínimos de hace aproximadamente dos semanas, los mínimos de la última, de la última caída. Y esto es así porque... Esta zona, la zona de los 115, se corresponde aproximadamente con un ajuste proporcional del 61,8% de toda la subida desde el peor momento de la pandemia en la zona de los 75,50 dólares hasta los máximos de principios de 2021 en la zona de los 171. Es decir, de alguna manera la corrección vendría a corregir proporcionalmente toda esta gran subida. Así que si creemos en este escenario que no hay motivo para no hacerlo... Se diría que es ahora cuando hay que lanzarse a la piscina, evidentemente si es en correcciones mejor que mejor y le vamos a poner como condición, por si acaso, que no se perforen los mínimos de hace un par de semanas. La primera gran resistencia la tenemos justo en la zona de los 142 y por encima en la parte alta de ese canal bajista por el que se viene desplazando el valor en el último año que pasa ahora mismo por la zona de los 147, 148 dólares.